Hola, bienvenidos a la Tecnoacademia Itinerante. Mi nombre es Mauricio Pedrezo Torres, facilitador del área mecánica de la Tecnoacademia Ibagué. El día de hoy queremos mostrarles la potencialidad de esta plataforma tecnológica para llegar con la educación a los lugares más remotos. Esta es la plataforma de la Tecnoacademia Itinerante. Tenemos a disposición equipos de altas prestaciones que se van a considerar equipos esclavos y cualquier equipo que llegue con conexión se considerará el equipo maestro eso quiere decir que requerimos de equipos de bajas prestaciones desde cualquier lugar con una buena conexión eso sí y acá debemos garantizar buena capacidad en hardware y software además de equipos de manufactura y otros implementos que vayamos a requerir para nuestro proceso formativo vamos a dar en este caso la demostración de una clase con el software SOLIDWORKS en el área modelado CAD y la presencia de dos estudiantes en zonas alejadas como es el caso de Efraín desde Cartagena Efraín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y Sergio, desde la vereda Ancón Tesorito, del municipio de Ibagué. Sergio, ¿qué tal? Vale, Sergio, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar con la clase. El día de hoy se propone lado de la siguiente pieza que es el pie de soporte para un rodor Bot. para eso requerimos los planos de construcción acá tenemos la vista en perspectiva de la pieza que queremos obtener la vista superior la vista frontal y la vista lateral derecha con el software SolidWorks, que lo vamos a utilizar en la, el día de hoy, vamos a modelar inicialmente un rectángulo de base que vamos a ver cómo se desempeñan nuestros estudiantes en esa tarea. Efraín, Sergio, por favor abrir el software SolidWorks. Muy bien. Quiero enfatizar que esta plataforma, además de que nos permite la comunicación, nos permite la interacción, porque yo puedo estar supervisando directamente qué es lo que ocurre en cada una de las máquinas para poder dar las correcciones del momento y que ellos tengan claro cuál fue el proceso que yo seguí para llegar a la corrección. Muy bien. Caballeros, por favor, quiero que hicen un archivo nuevo donde aparece la hoja en blanco para la creación del archivo. Y acá... Quiero que especifiquen pieza. En SOLIDWORKS la pieza se considera como un hueso dentro del esqueleto. Mientras que el ensamblaje sería el esqueleto del modelo. Y el dibujo sería el plano de esa figura. Quiero que seleccionen pieza. Vamos a hacer una pieza estática el día de hoy. Y la opción aceptar. Perfecto. Acá pueden ver el área de trabajo de SOLIDWORKS. Y los múltiples paneles que hay para la construcción del modelo. Vamos a concentrarnos en algo sencillo para la, la sesión de hoy. Quiero que seleccionen uno de estos planos. ¿Correcto? Estos planos que ven aquí corresponden plano de alzado, plano planta y plano de vista lateral. Eso tiene correspondencia con nuestro plano. Este sería el plano de alzado este sería el plano de planta y este el de vista lateral vamos a iniciar en el plano de planta para eso referimos volver a Solidworks y quiero que seleccionen el plano de planta le dan un clic izquierdo y luego le deben dar clic izquierdo en normal A ¿correcto? voy a supervisar Sergio, ¿qué tal? ¿Ya seleccionamos el plano de planta? Normal A. Seleccionamos planta y normal A. Perfecto. Muy bien. Vamos a volver al modelado de la figura. Para eso... Necesito que construyan un rectángulo. Esta es la opción para construir un rectángulo. Libera la pestaña y va a haber múltiples posibilidades de construir un rectángulo con SolidWorks. Quiero que seleccionen la de rectángulo de centro. Esta opción permite que ustedes seleccionen el centro de la figura y luego hasta donde llegan sus bordes. La seleccionan y se van a posicionar sobre el centro de coordenadas que aparece aquí. Dan un clic y luego vuelven a dar otro clic donde deseen vamos a supervisar muy bien Sergio Veo que Sergio ya va en el paso que es ahora, en este momento ese rectángulo no tiene las dimensiones correctas vamos a ajustarlo el comando para ajustar que vamos a utilizar es el de cota inteligente seleccionamos cota inteligente y vamos a seleccionar este lateral del rectángulo que va a medir 4 muy bien y ahora el otro lateral que va a tener una medida de 6 esta debería ser la figura que tienen hasta el momento vamos a supervisar muy bien Sergio, así se utiliza la cuota inteligente esa debería de ser de 4. 4. ¿esta? Sí, señor. 4. Muy bien. Y la lateral de 6. Perfecto. Ahora, este plano vamos a volverlo un sólido por medio de especificarle un espesor para la figura ¿correcto? para eso vamos a irnos a la pestaña de operaciones y en la opción extruir saliente base ¿correcto? tenemos que especificar cuál es el espesor y para esta figura el espesor será de 0.5 0.5 Sergio Posteriormente le damos a aceptar Y ya tenemos Un rectángulo base Vamos a supervisar a Sergio Muy bien Sergio, perfecto Ahora Con esto queríamos demostrarle la capacidad que tiene la plataforma Esta pieza es Obviamente, mucho más compleja, pero queremos disminuir, digamos, este lapso de tiempo en la demostración, mostrándole la capacidad que tiene en la impresión 3D. Me toca cortar porque necesito que me apunte acá. Pues acuérdense de esa marca de tiempo. Ahorita, cuando yo, yo paso a la impresora de 1, espera un momentito que Gustavo está jodiendo y